Buenos días. La Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Oficina de Conocimiento Abierto, les da la bienvenida y agradece su presencia en este acto inaugural de la Semana de Acceso Abierto 2020, que en este año aborda el tema Abrir con Propósito. Emprender acciones para construir equidad e inclusión estructurales. Preside en este acto la doctora en ciencias de la computación, Ariana Becerril García, profesora de tiempo completo de la UAM, directora ejecutiva de Redalic y fundadora y directora de Amelica la ingeniera Edith Hernández García, directora de la Oficina de Conocimiento Abierto de la UAM. y por último, el doctor en Estudios Jurídicos, Eduardo Funes Esman, defensor universitario adjunto de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Agradecemos su presencia. A continuación, la doctora Ariana de Cerril García hará la lectura de la exposición de motivos de este evento. Muchas gracias. Muchas gracias a todos eh, por participar el día de hoy. Gracias a la Oficina de Conocimiento Abierto por esta invitación. Eh, celebro mucho que eh, nuestra universidad sea participe el día de hoy eh, de la Semana Internacional de Acceso Abierto 2020, que como narra este tema en, en, en el año actual, en la actualidad, el racismo estructural, la discriminación y la exclusión están presentes y persisten en lugares donde la apertura es un valor central. Como una comunidad global, es importante entender que los sistemas y espacios del presente se construyen frecuentemente sobre legados históricos de injusticia, y, aborda estas y abordar estas desigualdades es una necesidad. El acceso abierto que ha eh, sido materializado en nuestra universidad a través de de la fundación de Redalic hace 18 años, de la oficina de conocimiento abierto, del repositorio institucional, de la hemeroteca de nuestra universidad y del primer mandato de acceso abierto que se dio en nuestro país, sienta precedentes que sin duda son únicos no solamente en nuestro país sino en la región latinoamericana. Ahora necesitamos examinar ¿Para quién están diseñados estos espacios y sistemas? ¿Quién no es tomado en cuenta? ¿Quién ha sido excluido por los modelos de negocios que usamos y qué intereses tienen prioridad? Esta es una discusión mundial en la cual nuestra universidad se suma y no solo se suma, sino que además propone e innova. A la par de trabajar en conjunto para reconstruir estas estructuras, necesitamos comprometernos a pasar de las conversaciones a los compromisos concretos y responsabilizarnos mutuamente para lograr un progreso real. Por ello es importante que nos cuestionemos, reflexionemos y emprendamos acciones para lograr una mayor diversidad, una mayor equidad e inclusión que deben priorizarse constantemente e integrarse en el tejido de los desarrollos que estamos haciendo en el acceso abierto. No basta con abrir, basta con preguntarse quiénes son los que se quedan fuera cuando estamos abriendo nuestros servicios y abriendo nuestros contenidos porque en las universidades de nuestra región latinoamericana, pero también de todo el mundo, muchas veces se privilegia los cerrados, se privilegia el publicar en medios comerciales, porque se creen de mayor calidad. Nuestra universidad es orgullosamente exponente de publicaciones no comerciales de gran calidad, que se editan en nuestros espacios académicos por nuestros profesores, nuestros investigadores y que dan cuenta de que es posible mantener circuitos de comunicación científica no comerciales y de calidad, que además favorecen la equidad y la inclusión. Entonces, la Semana Internacional de Acceso Abierto es una oportunidad importante para catalizar estas nuevas conversaciones y para aterrizar estas eh, discusiones hacia el futuro que queremos para nuestra comunicación científica, para la academia y para nuestra universidad. Enhorabuena, muchas gracias por la invitación. En este momento, la ingeniera Edith Hernández García hará el mensaje institucional y hará la declaratoria inaugural de la Semana de Acceso Abierto 2020. Sí, pero no me abre mi Gracias. Muy buenos días a todos los asistentes a este evento académico. Un autor solo existe cuando todos los que le esperan pueden leerle, independientemente de su formación o sus privilegios. Henrik Boll, novelista alemán. Me dirijo a ustedes con la honrosa representación del doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, Secretario de Investigación y Estudios Avanzados de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien les envía un afectuoso saludo y una gran felicitación. Saludo respetuosamente al presidio, distinguida doctora Ariana Becerril García, profesora de tiempo completo de la OAM, directora ejecutiva y miembro del equipo fundador de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, Redalic, y fundadora y directora de Amelica. Apreciable doctor en estudios jurídicos, Eduardo Funes Esman, defensor adjunto de los derechos universitarios asistentes e invitados especiales. Estimados compañeros, colegas y amigos, la Universidad Autónoma del Estado de México les agradece y da la bienvenida a esta Semana de Acceso Abierto 2020 titulada Abrir con Propósito, emprender acciones para construir equidad e inclusión estructurales. Acceder al conocimiento ha sido una de las prioridades de muchos movimientos a través del tiempo. La humanidad descubre cosas nuevas, las analiza, conoce nuevos sabores, nuevas luces y nuevas oscuridades. Descubrir la realidad ha sido una de las prioridades de muchas personas. El anhelo por conocer y saber nos alegra la vida y esa misma felicidad nos incentiva a compartir nuestro saber. La Universidad Autónoma del Estado de México reconoce lo importante que es el conocimiento y sus alcances para una mejora en la vida social. Por ello, se ha puesto a lo largo de varios años a fomentar la cultura de acceso abierto entre investigadores, alumnos y sociedad en general. Nuestra labor ha alcanzado y superado fronteras y obstáculos para demostrar aquello que el doctor Aguado López mencionó en algún momento. Parte de lo que se ha hecho en el acceso abierto es darle a conocer al mundo que en Iberoamérica y América Latina ...se hace ciencia de calidad. Ciencia de calidad es lo que se trabaja en México y el mundo... ...y nuestra alma mater ha colaborado en ese gran sueño y proyecto. Sabemos de la necesidad de acceso al conocimiento en esta etapa... ...que está viviendo la humanidad. El conocimiento salva vidas. Hoy, nuestro compromiso como universitarios... ...es velar por el bienestar y salud de la sociedad. De brindar nuestro apoyo en todas las situaciones para poder salvaguardar la integridad de nuestra humanidad. Compartir el conocimiento ha sido un lema para aquellos altruistas que han aportado un beneficio a la humanidad sin ninguna remuneración. En la vida vemos lo valioso que es acceder al conocimiento y su importancia de poder hacerlo. Prueba de ello es la época que vivimos, en donde la ciencia puede salvar nuestra realidad. Menciona Jimmy Walsh, fundador de Wikipedia. Imaginé un mundo en donde cada persona del planeta pueda tener acceso libre a la suma total de todo el conocimiento humano. Eso es lo que estamos haciendo. Hemos de estar orgullosos de que la comunidad universitaria de la UAMX forma parte de los divulgadores de la ciencia abierta y el acceso abierto. Prueba de ello son los, las diferentes plataformas que cuenta nuestra universidad, como es Redalic, el repositorio institucional, la Hemeroteca Digital y, recientemente, Proyecto Amelica, plataformas que han dado apoyo e impulso a investigadores y futuros investigadores. Año tras año, se celebra el acceso abierto en la tercera semana del mes de octubre. Las instituciones y espacios de investigación comprometidos con la democratización del conocimiento se unen a esta celebración, dando a conocer cada proyecto cada idea realizada o por realizar. Así es como nuestra universidad aprovecha esta semana para reconocer que nuestro compromiso sobrepasa las aulas de clases y los centros de investigación. El compromiso es tener un humanismo que evolucione, Armanda. El tema de la semana de acceso abierto, que es emprender acciones para construir equidad e inclusión estructurales, es un tema que nos permite medir ¿Qué tan inclusivos y equitativos es en el acceso al conocimiento el día de hoy? Es un tema que nos permite visualizar nuevas visiones y oportunidades para recapacitar y permanecer empáticos ante la sociedad. Nuevamente, nuestra universidad, a, a través de la oficina de conocimiento, durante estos días, escuchar expertos y de acceso abierto quienes con su experiencia nos, comparte, nos comparten una visión referente a este movimiento internacional para beneficio de todos. En representación de nuestras autoridades universitarias, siendo las 10.11 horas del día 19 de octubre de 2020, declaro formalmente inauguradas las actividades de la Semana de Acceso Abierto 2020. Enhorabuena a todos, patria, ciencia y trabajo. Gracias. A continuación, a continuación, daremos inicio a la conferencia Redalic y Amelica, una alianza para sostener la ciencia abierta en manos de la academia, a cargo de la doctora Ariana Becerril García. Al finalizar su intervención, abriremos una sesión de preguntas y respuestas, cuya moderación estará a cargo de la ingeniera Edith Hernández. Estas preguntas podrán realizarse desde los comentarios de Facebook por donde se transmite. Me permito dar lectura a la ficha curricular de la doctora Becerril. La doctora de Becerril García es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, es doctora y maestra en ciencias de la computación con estudios avalados por el Tecnológico de Monterrey, México, es ingeniera en computación egresada de la UAM, es integrante del equipo fundador de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal, y su actual directora ejecutiva. Es fundadora y directora de Amelica, Conocimiento Abierto, SC. Además, es cofundadora de la Red Mexicana de Repositorios Institucionales y forma parte del Comité Directivo de Invest in Open Infrastructure, miembro del Consejo de The Global Sustainability, Coalition for Open Science Services, así como del Consejo de Directory of Open Access Journals. También es parte del Consejo Asesor que define el tema de la Semana Internacional del Acceso Abierto. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son acceso abierto, tecnologías para la publicación académica, inteligencia artificial, linked open data y web semántica ha sido invitada a ser conferencista magistral en diversos espacios. Recientemente, The Value of Scholarly-Led Non-Profit Business Model to Achieve Open Access and Scholarly Publishing Beyond APC, de Amalika's Cooperative Approach, en el marco de la Munich Conference on Scholarly Publishing in Trumso, Noruega. Además, en publicaciones académicas y bibliotecarias sin fines de lucro, aprovechadas por tecnologías semánticas, una estrategia para lograr un ecosistema de comunicación científica inclusivo y sostenible en Library Publishing Forum, Vancouver, Canadá. De igual forma, ha participado en eventos como Segundas Jornadas Nacionales de Ciencia Abierta en París, Francia, SPARC, Africa Open Access Symposium 2019 en Sudáfrica, Open Access in a Global Perspective at Kiu Leuven en el 14 Berlin Debate on Science and Science Policy, Robert Bosch, Berlín, Alemania, Reunión de Ciencia Abierta, CAPES, Ministerio de Educación en Brasil, y WSYS Forum 2019, UNESCO, Ginebra, Suiza. Doctora, le agradecemos su presencia y en este momento le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias, gracias por la presentación y nuevamente gracias por la invitación. De verdad es para nosotros un orgullo participar en nuestra casa eh, y llevar a toda nuestra comunidad pues, los últimos desarrollos que hemos venido trabajando en Redalic. Aprovecho para eh, agradecer al equipo también de, de Redalic, a, a, todo, eh, a todos los que están ahora trabajando desde casa. Eh, sin ellos, pues este proyecto, eh, ni Redalic ni Américas, por supuesto serían posibles. Eh, eh, y, y sin duda quisiera comenzar hablando un poquito de que esta presentación, más allá de ser eh, demostrativa respecto a lo que es Redalí, que seguramente muchos en nuestra universidad ya conocen, Vamos a eh, entender un poco el sentido de por qué existe Redalic y por qué existe ahora la iniciativa Melica y cuál es el valor que están aportando en un mundo donde el acceso abierto es inminente, donde se está dando un acceso abierto desde múltiples eh, modelos, desde múltiples instituciones, organizaciones, muchas de ellas eh, comerciales, otras sin fines de lucro, otras ancladas al ámbito universitario, y qué valor tienen en este que es el tema de la Semana de Acceso Abierto, abrir con propósito, emprender acciones para construir equidad e inclusión estructurales. Parece ser que no solamente nosotros en Redalic y en la UAM estamos... Eh, aportando justamente eh, desarrollos para buscar una mayor inclusión en la comunicación científica, sino que ahora es una preocupación también eh, de muchas otras organizaciones que no se trata solamente de abrir, sino que hay que abrir con un propósito, con una reflexión y con distintos valores eh, eh, que, que deben eh, sostener las iniciativas de acceso abierto. Y quisiera comenzar con esta eh, frase en donde... Eh, debemos ser conscientes que hablar del acceso abierto es hablar del futuro de la academia eh, cómo vamos a hacer eh, comunicación científica cómo vamos a difundir los hallazgos estamos viviendo una emergencia sanitaria mundial que lo que ha dejado eh, ver entre muchas otras cosas es la, eh, eh, la deficiencia y la terrible incapacidad de la humanidad para solucionar los problemas de manera eh, pronta está costando eh, ya cerca de un millón de vidas, una crisis, una, una, una pandemia, y sin duda el acceso abierto puede jugar un papel. Muy grande en poder resolver los problemas que aquejan a la humanidad. Pero hay que preguntarnos qué tipo de acceso abierto es el que realmente favorece la solución de estos problemas, qué, qué tipo de acceso abierto va a formar el futuro, eh, que por hablar de futuro es que no es lejano, más bien que está formando la comunicación y la academia en la actualidad. Eh, en ese sentido, debemos. Eh, ser muy claros que en todas las universidades estamos sufriendo eh, desde hace eh, ya algunas décadas cada vez una mayor eh, exclusión respecto a eh, dónde publicar. Por ejemplo, nosotros después de la declaración de Budapest que se emite en el año 2002, en donde se dice que o, o de alguna forma se establece y se le da un marco conceptual a lo que se le llama acceso abierto, que en nuestra región latinoamericana es el modus operandi de, de, de, de manera histórica, es decir, el acceso abierto es, es inherente a la cultura editorial latinoamericana, por supuesto mexicana, desde siempre, pero fue en el año de 2002 cuando a través de esta declaración se, se da una formalización y la intención es buscar que se articulen esfuerzos en todo el mundo para lograr el acceso abierto a la literatura científica, eh, que se permita que cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, sin, tener, eh, eh, sin distingo respecto a las condiciones económicas de cualquier persona, pueda ser eh, capaz de acceder al conocimiento científico. Sin embargo, eh, sabemos que detrás de, de ello, para, para llegar a este problema, es que existió una gran crisis, una crisis eh, a mediados de los 50 en donde eh, las revistas científicas fueron subiendo cada vez más y más y más de precio de tal manera que ninguna universidad, ni siquiera la más, las más poderosas o las universidades con mayores recursos en el planeta, pues son capaces de pagar las suscripciones eh, necesarias para que su comunidad de investigadores, profesores y alumnos tengan acceso a la ciencia. Esto llevó a, a una crisis eh, financiera que colapsa el, el, el sistema educativo al no poder acceder al conocimiento científico y es que entonces grandes universidades, como Harvard, como MIT, como Cambridge, se han manifestado a favor de, eh, de materializar el acceso abierto, pero sobre todo de pronunciarse respecto a su incapacidad de poder eh, adquirir las suscripciones necesarias. Entonces, eh, el mundo eh, se, se vuelca a observar cómo es que pocas editoriales comerciales, unas cuantas eh, eh, corporaciones privadas, se han encargado de eh, adquirir servicios, de adquirir revistas científicas y después de venderlas a precios estratosféricos, cuando en realidad estas empresas son únicamente intermediarias entre el lector y el generador de conocimiento, que en este caso son las universidades. Ya bien nos lo dice Jean-Claude Guedon, solamente eh, el 2% del de ciclo completo de generación de conocimiento corresponde a la publicación científica. Entonces, ¿por qué ese pequeño 2% respecto al 100% que implica eh, proyectos de investigación, generar los hallazgos de investigación eh, y finalmente tener los listos para publicación? Todo eso, es, es, esos costos se absorben por las universidades, por los gobiernos y ese 2% cuesta tan caro. Y, y, y va a parar a manos de empresas privadas, que el problema no es que pare en manos de empresas privadas, el problema es que se, est se están apropiando de un sector que tiene que ver con la parte fundamental de, de diseminar el conocimiento de los hallazgos científicos que se generan en las universidades. Y es ahí donde surge el problema, entonces el acceso abierto busca eh, subsanar ese problema, pero como resulta ser un gran negocio, entonces, el acceso abierto también lo adoptan estas editoriales comerciales y ellos eh, son los primeros que se han dado cuenta que eh, el acceso abierto es inminente, que no hay manera de ir en contra de él, que hay que dejar que el lector acceda eh, libremente, sin costo, a los resultados de investigación, pero han eh, eh, implementado una cantidad de modelos de negocio pasando los costos de la lectura y ahora lo trasladan a otro tipo de costos, como los costos por publicar. Es entonces que 17 años después del el, el acceso abierto de la declaración de Budapest, pues nos damos cuenta que estas eh, eh, instituciones u organizaciones privadas han eh, venido privatizando todo el circuito de producción del conocimiento, sobre todo para regiones como, eh, como Europa y Estados Unidos, que son sumamente dependientes a la infraestructura de investigación que ofrecen estas corporaciones y que no tienen eh, como tal, de manera generalizada, publicaciones científicas ancladas a sus universidades y que funcionen sin fines de lucro. Entonces, estas universidades, perdón, estas organizaciones editoriales han venido incrementando eh, sus, sus, eh, sus ganancias. Entonces, el acceso abierto además resultó ser un gran negocio. Y eh, insisto, el problema no es que sea un gran negocio, el problema es que entonces eh, ¿Ahora a quién estamos excluyendo? Y esa es la pregunta que voy a estar haciendo en, en esta sesión. Hay que preguntarnos si antes excluíamos a los lectores, incluso nosotros como, como eh, profesores, universitarios, eh, pues siempre hemos padecido de poder acceder al conocimiento. Ahora el acceso abierto de alguna forma lo está pero ¿a quién se está excluyendo con los modelos que vienen de las editoriales comerciales? Hay que tener presente a quién. Y además, cada vez más observamos restricciones que vienen a la alza, restricciones que afectan, por ejemplo, mucho a los repositorios institucionales. Si nosotros, y si no reflexionamos sobre ello, entonces eh, estamos causando que, por ejemplo, nos, nuestros investigadores eh, en muchos países y pasa en muchísimos países eh, y, y pocos empiezan a reaccionar eh, positivamente al respecto, es, bueno, vamos a motivar a los investigadores a que sigan publicando en las revistas de las editoriales comerciales, ¿qué pasa cuando yo los motivo a que publiquen en esas editoriales comerciales? Lo que va a suceder es que esas editoriales comerciales no me van a dar permiso de poner una copia de mi artículo científico en el repositorio de mi institución. Entonces, lo que estamos haciendo también es afectando los repositorios en las instituciones, pero ese únicamente es el medio, y es el medio con el cual una universidad, una institución garantiza que su comunidad tiene acceso al conocimiento. Entonces, por eso luego vemos eh, cuestiones tan paradójicas como que un profesor le diga a su alumno, eh, pues, disculpa, pero no te puedo pasar una copia del artículo científico, que, eh, que yo publiqué porque lo publiqué en un medio comercial, tú tienes que comprarlo, no importa que yo sea un profesor de una universidad eh, cualquiera, pues pública o privada, y que mi salario haya dependido, eh, en, en ese caso mi salario eh, sea también, por ejemplo, de dinero público y como tal tenga yo la obligación de, de, de que este hallazgo que yo estoy generando, de esta publicación que yo estoy haciendo, pues sirva a la sociedad. Entonces, eh, ese es el problema, que entonces estamos eh, no solamente, diría yo, regalando, sino pagando a las instituciones privadas para que se queden muchas veces con derechos como eh, en dónde, cuándo y cómo hacer el depósito de los contenidos científicos, por ejemplo, en repositorios institucionales. Y ya no hablemos si yo quiero pasar una copia directamente a un alumno o si lo quiero compartir a través de mis redes sociales o en fin, eso muchas veces no, ni siquiera lo podemos hacer. Entonces, eh, y como si eso fuera poco, muchas veces, como lo comentaba, la evaluación de la investigación y la valoración de las revistas científicas como medios de calidad, pues dependen de métricas que tienen que ver, son métricas propietarias, métricas que son eh, realizadas justamente por empresas comerciales en donde, por poner el ejemplo icónico y el ejemplo redondito para, para ejemplificar esto, tenemos el caso de Elsevier. El Sevier, que es uno de, los, de las principales editoriales que tiene grandes revistas científicas, por ejemplo, como Lancet, de eh, Lancet, que es una revista en donde se están comunicando eh, muchos, eh, muchas contribuciones respecto, por ejemplo, al COVID-19. Eh, también se ha dueño el de Scopus. La, una de las bases que se utilizan para determinar o para poder clasificar a las revistas científicas y en las cuales muchas políticas públicas o políticas institucionales basan su evaluación de un investigador o los sistemas de incentivos o los sistemas de promoción de personal o de becas o de apoyo a proyectos. Eh, entonces, estamos eh, ante un, un escenario en donde el sevier por ejemplo, es juez y parte en, en, el mismo, en el mismo contexto. Él publica revistas, pero además decide cuáles son las mejores revistas. Y casualmente, entre comillas, es un poco sarcástico lo que digo, pues las revistas que él edita son de las mejores posicionadas, por supuesto. Entonces, esto no es una casualidad. Aquí lo, lo paradójico y lo, y, y lo que sorprende es por qué como universidades eh, en, en, en todo el mundo, sucede en todo el mundo, pero sobre todo hay que cuestionárselo en universidades públicas porque seguimos privilegiando y enviando a nuestros investigadores a publicar en, en revistas que están diseñadas para atraparnos en ese negocio y para que el, el dinero de las universidades salga del sector académico, del sector científico y termine en las arcas del sector privado, que a su vez no regresan ese, eh, esa inversión hacia algún beneficio de la sociedad directamente. Entonces, vale la pena preguntarse, por ejemplo, eh, qué tipo de... Eh, hacia dónde estamos dirigiendo esos recursos y en ese ejercicio de recursos a quién estamos excluyendo. Pero sobre todo en ese, nuevo, eh, bueno, en ese ejercicio de valorar quién es quién en la ciencia, debemos también tener cuidado sobre qué mapa estamos tomando las decisiones, porque dependiendo del mapa que estemos usando, es que estamos generando nuevas exclusiones y nuestra toma de decisiones puede resultar sumamente sesgada. Por eso es muy importante eh, eh, dar, darnos cuenta cuenta, aquí hay dos eh, imágenes que ustedes pueden observar, una es un análisis de la colaboración científica basada en Scopus, en donde se ve una región del norte sumamente activa, y otra es basada en Redalic, y ustedes pueden utilizar otras bases de datos que sean capaces de otorgar este tipo de métricas y que permitan hacer este tipo de análisis, y van a encontrar diferentes comportamientos. Eh, aquí el problema es que en el mundo se crea ...que lo que sucede en Scopus es, es realmente el territorio, que el, el mapa es el territorio, ¿de acuerdo? Es decir, que esa es la representación fiel de la realidad... Y esto no es así. Esta es la representación fiel desde eh, la mirada de una empresa comercial que hace un servicio llamado Scopus, en donde las revistas con mejor posicionamiento son las revistas que aparecen editadas por estas corporaciones comerciales. ¿Qué pasa cuando observamos el mismo análisis de colaboración científica viendo Redaric? Pues hay un, una interacción mayor eh, en, en el nor norte-sur, ¿no? Si se dan cuenta ya no, el norte pierde protagonismo, ya aparece con mucho más peso, en este caso el, el sur global, digamos, eh, América Latina muy fuertemente representada. Entonces, ¿cuál es el verdadero mapa? Pues es que no lo hay, es que hay hay realidades distintas y contextos distintos. La pregunta es, ¿en qué mapa queremos estar presentando? Eh, eh, tomando nuestras decisiones y apoyando o, o desalentando a nuestros investigadores en un mapa en donde eh, las métricas y el contexto y los circuitos y los canales están diseñados para que el sur no, no aparezca, porque así es, y tampoco aparezca el, la comunicación científica que está eh, sostenida sin fines de lucro, que está sostenida por universidades, ¿no? o queremos eh, favorecer la comunicación científica, que sostienen las universidades, eso es lo que hay que preguntarnos y quién se excluye de cada una de esas eh, decisiones que nosotros tomamos como universidades, como gobiernos, como países eh, eh, a lo largo y ancho del mundo. No es casualidad, como ya lo decía, que las revistas propiedad de la academia tengan una mínima presencia en Web of Science y lo mismo sucede en Scopus. Resulta que alrededor del 89-88% de las revistas que aparecen en Web of Science, pues pertenecen a editoriales comerciales. Qué casualidad, ¿no? ¿Realmente es que son las de mejor calidad? No, yo lo dudo mucho, eh, tan lo dudo que en Redalic, por ejemplo, hemos rechazado revistas que, eh, que llegan a aparecer en Web of Science o Scopus porque tienen, eh, eh, no, no cumplen los parámetros de calidad que exige Redalic. O se han visto casos, por ejemplo, de revistas depredadoras. ...que son fraudulentas en Scopus, por ejemplo, y siguen ahí, ¿no? Eh, en Scopus pasa lo mismo, alrededor del 84% de las revistas son de editoriales comerciales, solamente el 16% son de revistas eh, ancladas o, o, o, o ejercidas por, la, por las instituciones académicas. Y por último... En este contexto, eh, digamos, en este panorama del acceso abierto, después eh, aprovechando esta celebración de la Semana de Acceso Abierto, pues también vemos que hay mucho por hacer en el tema de cómo transitar a la era digital y cómo las tecnologías nos pueden ayudar para sostener la comunicación eh, científica sin fines de lucro y para poder eh, eh, generar una mayor inclusión y una mayor equidad eh, a, ya que a su vez contamos en la actualidad con la gran ventaja de tener la democratización de las tecnologías de información. En ese sentido hay que preguntarnos qué tanto aprovechan nuestras publicaciones científicas, pero también nuestras plataformas, los sitios web de las, de las revistas científicas o cómo se publican los libros, por ejemplo, o las tesis. ¿Qué tanto aprovechan? Eh, iniciativas como Open Data, como Open Access, como Linked Data, como Knowledge, eh, eh, todas las tecnologías semánticas, en fin, toda esta eh, eh, nueva ola de ubicuidad en donde podemos estar en cualquier lugar del planeta con nuestro celular en mano y tener acceso a diferentes eh, plataformas. Entonces, en ese sentido... Eh, eh, así es, por ejemplo, como se veía en las revistas a los inicios de la era digital, con sitios web estáticos, con sitios web planos, donde el usuario solamente podía leer, así es como se ve en las revistas 20 años después, pues prácticamente igual, ¿no? Eh, eh, y esa es un poco la paradoja, como es que pasaron ya más de 20 años y seguimos en la misma. ¿Cómo se veían las tablas de contenido al inicio, eh, cuando, cuando las revistas empezaban a subir de manera electrónica a la red? ¿Y cómo se ven 10 años después, por ejemplo? ¿no? Eh, se ven exactamente igual. ¿Cómo se publica un artículo científico? Ahí está un ejemplo, y puse esta revista, pero pude haber puesto cualquier revista. ¿Cómo, cómo se publicaba en el año del 97 y cómo se publicaba 20 años después? pues es que es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, es que no hemos evolucionado absolutamente nada. ¿Cómo publicábamos datos, diagramas eh, en el año 93 y cómo se publican en la actualidad? Pues seguimos un poco igual, ¿no? O sea, no usamos el color porque el color eh, resultaba caro en tiempos de la imprenta, pero pues ya no, ya no es una característica en realidad que afecte el costo de publicar en línea. Un píxel... Un píxel en rojo que un píxel en negro cuesta, créanme, que exactamente lo mismo. Sin embargo, está, seguimos publicando con tablas no estáticas, blanco y negro, sino tablas que, eh, por ejemplo, no podemos exportar, que no podemos procesar, que no podemos descargar y después reutilizar, sino que simplemente las tenemos que observar y no, no podemos interactuar más con ellos Entonces, la pregunta aquí es, qué potencialidades nos traen las tecnologías de información y qué estamos aprovechando de ellas para justamente generar eh, un sistema de comunicación científica más incluyente. Nuestra región latinoamericana tiene, es ícono, es referente a nivel mundial sobre cómo ha llevado la comunicación científica, cómo ha sostenido a sus revistas científicas sin fines de lucro, en donde una universidad como la nuestra genera revistas de magnífica calidad, con recursos propios, con sus propios miembros de la comunidad académica donde además de sostener esta publicación científica, lo que se hace es seguir formando nuevas generaciones de eh, estudiantes, de becarios que se insertan en los equipos editoriales y que van a seguir la tradición editorial dentro de, dentro de las universidades. Entonces, eh, esta, eh, este ecosistema de publicación científica no involucra ningún costo ni para el lector ni tampoco para el autor y que no implique ningún costo para ellos, primero no quiere decir que sea gratuito hacer una publicación científica y si hay editores escuchándome, por supuesto que saben de lo que estamos hablando. Y en segundo lugar, no quiere decir que sea de menor calidad, quiere decir que se sostiene con un, con, con un modelo distinto. En la mañana eh, justo daba una conferencia... Eh, en el, hablando de la Semana de Acceso Abierto, en la Biblioteca de Londres, y ellos resaltaban algo que les sorprendía muchísimo, que el ecosistema latinoamericano es un ecosistema en donde se favorece la inversión distribuida, es decir, somos muchos los actores que participamos en sostener la, la comunicación científica y, sin, y, y el acceso eh, que se promueve el servicio que se da es universal entonces eso es un, es, es un eh, son dos conceptos claves de cómo funciona el acceso abierto en nuestra región eh, te, es sostenida por múltiples actores de manera ampliada es decir no es una empresa comercial únicamente la que sostiene la publicación científica sino que son una gran cantidad de actores y el servicio que se otorga es universal y, y hablar del servicio universal es que quiere decir que estamos beneficiando no solamente a la comunidad latinoamericana, sino es, lo que se publica en América Latina es abierto para todo el mundo. Así lo sostienen eh, cientos de universidades. Por ejemplo, en Redalic tenemos eh, revistas de más de 600 eh, universidades de toda América Latina y ahora se han insertado universidades de otras partes del mundo, eh, como la India, eh, eh, que sostienen revistas científicas y después tenemos plataformas plataformas como Redalic, como la Referencia como la Tindex eh, como Claxo, que contribuyen a dar estos servicios de valor agregado a las revistas que son editadas por las universidades, dando servicios de visibilidad, de edición, de la eh, garantía de calidad, que son servicios que en muchos lugares del mundo se, se venden, que son productos comerciales ofrecidos por, eh, por otras universidades. Eh, organizaciones. Entonces, eh, realmente este ecosistema en ese sentido es muy rico eh, porque involucra tanto dinero público en su mayor medida como también eh, muchas veces el, el inversión privada cuando viene de instituciones académicas privadas. Pero aquí lo que hay que resaltar es que fundamentalmente sostenido por el sector académico, el 51% de las organizaciones que sostienen este tipo de publicaciones que son nativamente acceso abierto son universidades, después vienen asociaciones académicas, los propios gobiernos y el sector salud el 96% son sin fines de lucro, es decir, una absoluta mayoría ¿No? Y en donde hay, como les decía, inversión pública o privada, dado que aquí intervienen tanto las universidades públicas como las universidades privadas. ¿Cuál ha sido la contribución de Redalic a este, a, y de nuestra universidad a este ecosistema? Y por eso... Yo me siento muy orgullosa como profesora de la universidad, formar parte de este proyecto que está dando un servicio eh, de verdad eh, sin referentes al mundo y que de hecho recientemente fue reconocido como uno de los 10 eh, casos eh, eh, a estudiar. Eh, de hecho, un estudio europeo dirigido por Sparky Europe eh, clasificó a Redalí como uno de los 10 casos a estudiar por la contribución que está haciendo no solamente a la comunicación latinoamericana, eh, a las publicaciones latinoamericanas, sino al servicio que está dando a todo el mundo en acceso abierto, como un modelo que hay que estudiar y que hay que emular en otras regiones. Entonces, en ese sentido, la contribución de nuestra universidad ha sido maravillosa, y sobre todo porque lo hemos visto muy claramente, los servicios, una revista cuando esté en Redalic siempre ha tenido eh, ventajas adicionales complementarias respecto a sus propios sitios web. No quiere decir que compitan, quiere decir que enriquecen los sitios web que, que pueden proveer las universidades y que en otros lugares del mundo, y se está viendo, y hay, incluso hay universidades mexicanas, eh, eh, colombianas, argentinas, que luego subcontratan servicios, por ejemplo, de Elsevier, en términos de visibilidad, de edición, etcétera. En cambio, eh, eh, Redalic los ofrece sin costo para las... Eh, para las universidades y sin costo para las revistas científicas, pero sí en un modelo cooperativo. Y ahora voy a tomar unos minutos para hablar de ello. Aquí es como se veía una revista, por ejemplo, en el 2012, en su página web y cómo se veía en Redalic. Por ejemplo, en el 2012, en Redalic ya tenía métricas de descarga, tenía métricas de cómo eh, se interactuaba la comunidad de autores, en fin, cosas que la revista no puede tener en su propio sitio web y que tampoco puede tener en la actualidad porque... Eh, puede contar solo con los datos de su, propia, de su propia revista, en cambio al estar en una plataforma que integra datos de más de mil revistas, pues puede tener esa forma de comparación, de contraste, pero sobre todo de integración de datos con los datos de otras revistas para poder eh, tener mayor información respecto al desempeño, al alcance y a la calidad de la publicación científica, que es como se veía, por ejemplo, en el 2018, la misma revista en su sitio web y los servicios que ofrece, eh, eh, en este caso, de cómo se observa en Redalic. Aquí, por ejemplo, vemos ya una forma distinta de visualización de una tabla de contenido, una forma distinta de recuperar la información en este caso eh, autoclasificada en, de manera temática, en fin. Entonces, en ese sentido, Redalic ha ofrecido estos servicios que sin duda, y el más... Eh, tal vez el, el más importante es el llevar al, al lector, al usuario final, la literatura publicada por las revistas científicas de calidad que indexa Redalic. Ese es sin duda el, el, el mayor beneficio de Redalic. De hecho, actualmente, y, y, y, les, y les comento también que a partir del bloqueo, del encierro que tenemos por la pandemia, se ha generado una demanda mucho mayor de Redalic. Actualmente estamos atendiendo entre 70.000 y 80.000 eh, usuarios eh, diariamente, usuarios distintos diariamente de cualquier lugar del mundo. Y entonces, ese servicio es que son 70.000 clics en 70.000 artículos que llegan a 70.000 personas y que, eh, por ejemplo, el Sevier está vendiendo un artículo científico en 30 dólares, ¿no? Imaginen, cuantifiquen eso, hagan las cuentas y, y vean el servicio que Redalic está dando de manera gratuita, por supuesto, en conjunto con los, los cientos de revistas que forman parte de esta plataforma porque es que Redalic lo que hace es ofrecer estos servicios, pero eh, por supuesto que eh, es, las, las revistas que han confiado en los servicios de Redalic para difundir su investigación o sus publicaciones y en este caso hasta para editar su revista, pues cada vez son más. Y ese es lo que forma este modelo cooperativo, en donde hay muchos actores eh, participando para sostener esta iniciativa. Entonces tenemos esta capa donde se hace una selección de las revistas de calidad, ¿Para qué? Pues para garantizar que estamos dando información de calidad. Por eso una indexación en Redalic para las revistas cuenta mucho, porque es una forma de poder decirle al mundo yo cumplo con esta cantidad de criterios que se evaluaron de manera rigurosa, que hay detrás de ello un comité, un consejo asesor internacional que ratifica eh, esa evaluación hecha en Redalic y que pues, nos genera unas tasas de rechazo impresionantes. Tenemos, nosotros rechazamos cerca del 90% de las revistas que nos llegan a, nuestras plata, a nuestra plataforma, dado que no pasan el riguroso criterio de calidad que establece Redalic. Por otro lado, eh, ofrecemos eh, la, la universidad a través de Redalic el servicio de edición de revistas científicas llamado MarcaLic, basado en el, el lenguaje XML con el estándar JATS, que es un estándar ANSINISO, que permite hacer la eh, marcación XML, pero sobre todo que permite cambiar la forma como tradicionalmente se eh, genera una revista en donde de manera artesanal se diagrama un archivo PDF y que se publique este PDF y se queda de esa manera, un poco estática, como la veíamos al inicio en sus páginas web. Marcalic nos permite hacer el etiquetado de cada pequeño elemento de información dentro de una, eh, de una revista científica. Aquí vemos cómo se hace el marcado de una tabla. ¿Para qué? De una ecuación, por ejemplo, en donde identificamos variables signos matemáticos, números, de tal manera que al publicar el artículo científico una ecuación sea procesable, que no sea una imagen o un texto simplemente que, que no entienden otros procesadores, que yo pueda descargar los archivos, que yo pueda descargar las tablas, los datos, las ecuaciones y los pueda reprocesar. Recordemos que el reprocesamiento es una característica fundamental de la ciencia. Yo tengo que poder re replicar o repetir un experimento para poder eh, otorgarle validez en ese sentido, Redalic contribuye no solamente a sostener a las revistas eh, eh, a que ellas puedan eh, seguir siendo de acceso abierto, que puedan seguir siendo sostenibles con, los, con las eh, muchas veces eh, los problemas económicos que tienen las revistas adentro de las instituciones, y Redalic lo que hace es ayudar a que toda esta parte que ven aquí de colorcitos, que sería, eh, como todas las fases de edición de una revista científica, pues se disminuyan con esta tecnología, porque con un clic obtenemos no solamente el PDF después de la marcación, sino también obtenemos la versión HTML, la versión EPUB que eh, poco se sabe, pero que en muchos lugares del mundo es una, es una versión que dan eh, como VIP, un servicio adicional, que dan las revistas bajo un costo, incluso las de acceso abierto, muchas veces venden el Epof. Y en este caso, eh, con la tecnología de redalix se genera con un solo clic y las revistas lo pueden descargar y subir a sus propios sitios web. De esa manera ayudamos a que las revistas y los editores de las revistas científicas pues puedan concentrarse en una mayor medida a la calidad de la revista eh, eh, en vez un poco de estar siempre luchando con la falta de recursos y cómo implemento x o y estándar si nosotros brindamos esa tecnología lo cual permite ya decía yo eh, favorece la replicabilidad favorece participar en iniciativas de datos abiertos debido a la al procesamiento o a la capacidad a la semántica que se le otorga al texto para que esa información sea procesable. Ajá. Así la información puede ser autoclasificable, como ya lo veíamos hace un momentito, y podemos obtener todos estos formatos de salida libres para la descarga, no solamente para los usuarios, sino también para, eh, para en este caso, eh, las revistas científicas la suban a su sitio web. Creo que me quedan como cinco minutitos, eh, debe ser, algo así. Entonces, vamos a empezar a cerrar Redalic además da eh, eh, servicios de visibilidad, o sea, una vez, y, y ese ejercicio a mí me gusta siempre ponerlo, una vez que, que, que una revista llega a Redalic y se sube su contenido, en, en pocos días empieza a... Eh, Diseminarse por múltiples plataformas. Por ejemplo, en automático lo enviamos a DOAG para las revistas que han pasado los criterios de DOAG, aparece muy bien posicionada en el Google Scholar, por ejemplo, estamos en continua eh, comunicación con ellos. De hecho, ellos, cada que Redalic se nos cae <ríe> por alguna situación, eh, a veces nos enteramos más rápido por Google Scholar que ya nos está tocando la puerta diciendo que, que algo pasó con Redalic, precisamente porque pues, nuestra información está conectada a. A diferentes bibliotecas, a diferentes repositorios, agregadores de contenido, páginas web, en fin, la... la, la información se transmite, se transmite de manera automática y viaja, viaja a través como si fueran pequeñas arañas por toda la web y entonces un alumno en la biblioteca, en una universidad de Londres puede acceder a la información en redalic y este es un trabajo realmente que no se ve, pero es un trabajo muy arduo que hacen nuestros ingenieros, nuestro personal, nuestros analistas todo el tiempo para garantizar la calidad de la información y que ésta se disemine de esa manera automática. Eh, y casi finalmente, bueno, pues tenemos esta capa de métricas que precisamente buscan o tienen la intención de ayudar o contribuir en la visibilidad de otras... Eh, de, de otras eh, métricas, pero más allá del comportamiento, del tejido, de la estructura, de cómo se generan comunidades, porque eh, al final una revista científica es eso, es, es una comunidad de científicos, de lectores, de editores, de dictaminadores que contribuyen a la, eh, eh, a la, a la comunicación de una disciplina particular. Y entonces... Eh, lo, lo que hacemos con estas métricas es dar una mirada a esas otras partes que no tienen que ver con la citación pero que nos ayudan a poder saber cómo cuál es el desempeño de una revista científica en ese sentido la contribución de Redalica a las revistas científicas pues es, es eh, a veces es eh, inimaginable no eh, si pusiéramos cuánto cuesta en el mercado la generación de cada uno de los formatos que nosotros ponemos de manera gratuita, en conjunto, por supuesto, con los editores de las revistas científicas, pues eh, tan solo con 5.000 números, vean ahí la, la cantidad... Eh, en millones de dólares que, que costaría esa, eh, esa información en el mercado. Eso sin contar después que el usuario pague por consultarlo, que, que pague por leerlo, no solamente el editor por producirlo, sino además el usuario por leerlo. Y en ese sentido Redalic da el servicio en esas dos vías. Da el servicio al editor, con lo cual eh, se, se disminuyen los costos de la edición, edi, eh, de la edición de, eh, científica, pero por otro lado, da el servicio al usuario lector. ¿okay? Entonces, en ese sentido es que Redalic promueve este modelo no comercial, eh, por eso eh, creemos eh, y estamos convencidos junto con muchos investigadores y otras eh, organizaciones aliadas, eh, que ya somos muchas, eh, eh, justo promoviendo que no necesariamente los índices basados en citación eh, hechos por estas editoriales comerciales, en donde los rankings universitarios toman la información para decir qué universidad es mejor que otra, cuando eh, muchas veces esto, esto es más eh, un juego de buscar posicionarnos en un circuito que unas cuantas editoriales comerciales deciden y en donde y sin duda siempre aparecerán con mayor ventaja los que juegan en canales comerciales que no son necesariamente nuestros países. Eh, nosotros... Estamos más enfocados, junto por ejemplo con Claxo, con la Tindex, con la declaración de San Francisco Dora, bueno en fin, con cientos de universidades eh, a favor de buscar eh, el acceso abierto no comercial, en donde el APC o el cobro por publicar no debería de ser justamente la forma en cómo transitar el acceso abierto, porque estamos, estaríamos excluyendo nuevamente a alguien más. Y eso es lo que sucede cuando nuestras universidades nos piden publicar de manera preferente en revistas que nos cobran por publicar. Lo que sucede es que eso es una trampa en donde la universidad tiene que gastar más para que el investigador publique y después la universidad tiene que gastar para poder eh, eh, visualizarse en estas bases de datos de, de métricas comerciales. Ajá y eh, entonces ese dinero sale de las universidades cuando en realidad las universidades tienen sus propios canales de comunicación científica, que son absolutamente legítimos y, y son de calidad, pero que nuestros sistemas de, de evaluación muchas veces le juegan en contra y no legitiman lo que en realidad ellas mismas hacen. Eh, en ese sentido es que surge Amelica, Amelica surge como esta alianza con UNESCO, Claxo y Redalic, para poder llevar este modelo que ya venía trabajando Redalic, junto de manera eh, organizada, junto con Claxo y con UNESCO, a otras regiones del mundo, pero también para ayudar a sostener Redalic en sí mismo y para sostener la comunicación científica sin fines de lucro. En ese sentido, eh, Redalic eh, en alianza con estas otras dos organizaciones se pronuncia a favor de este modelo no comercial, sustentable, protegido, más allá de Latinoamérica y es entonces que empieza a recibir revistas de otras regiones del mundo. Amelica hereda la tecnología de Redalic con muchos otros servicios que provienen de otras eh, iniciativas y de otras plataformas con estos requisitos que son básicos para ingresar, lo mismo en Redalic que en Amelica, aunque Redalic sigue siendo el índice de calidad más riguroso en ese sentido, Aquí hay, les dejo rápidamente algunos números, ustedes los pueden consultar en la página de Amelica. Eh, también ya tiene revistas que han aprobado los requisitos de Amelica. Algunas de ellas, las más, las de mayor calidad, también estarán en Redalit en su momento. Hay una comunidad muy activa de OJS, hay revistas de otros países. Y eh, finalmente, solo quisiera cerrar en, en dos minutos con... Eh, eh, con, con esta comparativa y por qué tanto esta alianza de Redalic con UNESCO y Claxo y otras universidades para formar a Melica, por qué eh, dan una contrapropuesta a las iniciativas como el Plan S que se están desarrollando, sobre todo en la región europea, pero que empiezan a, a expandirse o articular la información as, o, o querer articular a otros financiadores en, otras, eh, en otros lugares del mundo. Entonces, en ese sentido... Eh, iniciativas como el Plan S, iniciativas como por ejemplo el acceso abierto que viene de Springer, el acceso abierto que viene de Elsevier, no son más que una forma de transitar los costos de un lugar a otro, Ajá que sí, sí logran un acceso abierto, pero logran un acceso abierto nuevamente con exclusión. Y ahora a quienes van a excluir son a los autores. ¿Por qué? Porque los costos que van a cobrar, eh, que están cobrando de hecho, por ejemplo, recién salía la nueva revista de, de Wiley con una, con una tasa de publicación de cerca de 5 mil dólares. Yo quisiera preguntar quién de nosotros en nuestras universidades tenemos 5 mil dólares para publicar un artículo científico, ya quisiéramos ese, ese recurso para hacer la propia investigación, ¿no? Entonces, eh, realmente lo que está sucediendo es preocupante, está, es preocupante que en otras regiones como en la europea se estén articulando y sistematizando las formas de financiamiento para sostener el acceso abierto, no importa cómo, Ajá. Por eso es muy interesante que, que la semana de acceso abierto de este año eh, haya, eh, haya surgido este tema, porque entonces no se trata solo de abrir, hay que pensar cuál es la apertura que queremos. y Hay que pensar desde, eh, desde cada uno de, nuestras, eh, de, de nuestros perfiles y roles como parte de la academia qué podemos hacer. Nos, yo como profesora, ¿cómo puedo, eh, ¿cómo puedo contribuir o cómo no? ¿Cómo mis decisiones son parte de esto? ¿Cómo las decisiones de una universidad o de un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología son parte de ir, de, de ir construyendo esta forma en donde vamos a seguir excluyendo a, y sobre todo, a los investigadores en este caso de países no favorecidos como el, como el nuestro, porque es ahí donde sucede la exclusión, no, la exclusión no va a suceder para los países ricos, y si nosotros lo que hacemos es legitimar el modelo que viene de los países ricos, donde nos excluyen a nosotros, bueno, pues ya no sé qué decir, ¿no? Entonces hay diferentes formas de abordar el acceso abierto, hay que preguntarse, nosotros cada paso que damos como, como investigadores, como estudiantes, al publicar nuestra tesis, al, al publicar un artículo científico, al publicar un libro, sobre qué modelo es el que estamos incidiendo. ¿Ah? Estamos eh, trabajando hacia construir un mundo mejor, un mundo más equitativo o no. Estas diapositivas me las voy a saltar porque ya no tengo tiempo, pero con mucho gusto se las voy a dejar eh, para que las podamos eh, eh, ver eh, con más detalle o la, las puedan consultar a más detalle. Pero lo que sí quisiera finalmente decir es que, es que sí es posible construir plataformas que den servicios, por eso Red Aliquia y Amelica son una infraestructura, porque dan una cantidad de servicios, dan un hosting, dan valores agregados a las revistas, pero también dan acceso gratuito a la, a la comunidad de lectores. El sector académico tiene ese poder, tiene el poder de, de crear una revista científica, de sostenerla y de abrirla con un beneficio universal. Aquí la pregunta es por qué a veces nos damos un tiro en el pie como, como universidades y es no valoramos lo que nosotros mismos hacemos y privilegiamos muchas veces más algo que eh, porque viene de otro país o porque cuesta infinitamente más caro, creemos que es de mayor calidad. Eso es darnos un tiro en el pie. Y eso es lo que hay que preguntarnos ahora cuando estamos definiendo nuestras políticas de acceso abierto y, cuando, eh, eh, y, y reflexionarlo respecto a eh, ¿Qué mundo estamos construyendo? ¿Es un mundo más equitativo o es un mundo menos equitativo? ¿O seguimos abriendo la brecha ahora en otro lugar? Ya tapamos un hoyo, pero ahora estamos abriendo otro en otro lugar. El papel de las universidades es fundamental y en ese sentido, pues bueno, creo que nuestra universidad eh, ha dado cuenta de que es posible, dar, eh, de, de que es posible eh, crear este tipo de infraestructuras, dar un servicio de esta calidad, eh, eh, con todos los desarrollos que se han hecho en nuestra universidad. Ahora también creo que podríamos avanzar mucho más hacia ser referentes en cómo hacemos evaluación de la ciencia y también ser propositivos respecto a cómo pueden abordar esta, eh, este nuevo acceso abierto y el futuro de la academia para otras universidades desde nuestra eh, universidad. Muy bien, les dejo aquí mis datos. Muchísimas gracias. No sé si hay tiempo para alguna pregunta. Muchísimas gracias. No te escuchamos, Edith. Ahí hey, me escucha. Listo, muchas gracias. Sí, por aquí hay algunas preguntas, Ari. La mayor parte de ellas, felicitaciones sobre el proyecto. Eh, comentan que efectivamente, por ejemplo, aquí la, la maestra Gabriela Morales de la Facultad de Derecho dice que hace poco estuvo en, participando en un seminario del, sobre el nuevo reglamento del ESNI y que precisamente habla de este tema, ¿no? Algo similar, el tema de los evaluadores debe de dejar de privilegiar Scopus sobre todo en el tema de las ciencias sociales, no, en el área de las ciencias sociales. Hay una pregunta aquí de Rafael, eh, Héctor Rafael Orozco Aguirre, nos dice, ¿cree que el acceso abierto sea la mejor alternativa para tener acceso al conocimiento? ¿Cómo se puede evitar no arrastrar los males y corrupción existente en el acceso tradicional, restringido por pago, por descarga? Totalmente, no hay otra, <risa> con toda certeza yo lo puedo decir. Por una simple razón, muchas veces hay personas que han desprestigiado el acceso abierto porque dicen que, lo que, que al ser abierto entonces no hay un control de calidad. Y yo, por ejemplo, les, les pongo un botón de muestra. Está el caso de las revistas eh, depredadoras. ¿no? Se dice que las revistas, muchas revistas de acceso abierto son depredadoras porque cometen fraude y eh, en realidad son revistas falsas que le cobran al autor por publicar en un medio que no existe o es de pésima calidad. Bueno, si no hubiera de por medio un pago, en ese sentido, pues no habría manera de hacer fraude, ¿no? Entonces, no hay manera de hacer fraude en una revista que no cobra ni a autores ni a lectores. ¿no? Lo que sí es importante es trabajar en la calidad. Por eso los procesos de revisión por pares resultan fundamentales. Creo que eso no lo mencioné en toda mi presentación y qué mal que lo omití. Pero la calidad radica en la fortaleza de la revisión por pares dentro de las revistas científicas. Y entonces, nuestras universidades, las revistas tienen que buscar tener procesos sólidos de revisión por pares. Y eso es lo que el Redalic promueve. Que, que existe esa calidad, no tiene que ver con un asunto de si es gratuita, tiene que ver con un asunto de cómo lleva su proceso de revisión por pares. Y yo sí les puedo decir que muchas veces, y, y nos ha tocado verlo como, como investigadores que publicamos, créanme que lo digo con conocimiento de causa, muchas veces es más difícil ubicar un artículo científico en una revista de una universidad, una revista de mucha calidad, por sus procesos de revisión por pares tan sólidos y la comunidad de dictaminadores, que son, por supuesto, otros investigadores que sostienen esta revisión por pares en la revista, que publicar en una revista de una editorial comercial que cobra una PC. Muchas veces son hasta más laxas las revisiones por pares en ese tipo de revistas. Entonces, eso es lo que hay que cuidar: tener publicaciones con una eh, sólida revisión por pares y tener, eh, por supuesto, Ayudar a sostener estas publicaciones porque no viven de aire, ¿no? Y tampoco las plataformas, ¿no? Eh, las plataformas como la Tindex, Redalic, en, en fin, no se sostienen de manera... Eh, digamos, eh, hay un esfuerzo detrás, ¿no? En ese sentido, eh, y, y por supuesto, agradecemos infinitamente siempre el, el, el, que re, el que la UAM, nuestra universidad, haya sostenido por ya 18 años este proyecto, ¿no? Y sin duda eh, son proyectos que requieren eso, ¿no? Pero sí, sin duda, yo creo que el acceso abierto es la es la única manera que podemos lograr. Gracias, Ari. Aquí hay otra pregunta, Miguel Mayorga. Con base a las métricas y patrones que observan en su modelo, ¿han identificado indicadores a favor de publicar de manera sostenible? Eh, sí, bueno, eh, los, los indicadores que nosotros trabajamos, hay algunos de ellos que son de la tendencia en la publicación en, en diferentes países. Por ejemplo, nuestros indicadores muestran caídas eh, estrepitosas en el caso, de, por ejemplo, de Venezuela, ¿no? Eh, una, si bien un crecimiento constante en el caso mexicano, pero vemos, por ejemplo, que si se compara ese crecimiento a la par año a año con el caso de Brasil, pues vemos cómo Brasil se ha despegado a una tasa muchísimo más acelerada que la mexicana, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, sí, eso, eso es el valor, lo que, deja, lo que dejan ver estas métricas. Yo les invito a que las consulten, las tenemos tanto a nivel de revista como a nivel de institución y de país también. Gracias, Ari. Una pregunta más. Por aquí nos comenta Lorena Romero Salazar. ¿Podría comentar sobre iniciativas en las áreas de ciencias exactas, donde por los indicadores en la política científica nacional se nos pide publicar en revistas indexadas en JCR? Sí, bueno, eh, no solamente las ciencias exactas, pero sin duda son las que tienen tal vez eh, un camino más hecho en el ámbito comercial, ¿no? Eh, sin embargo, hay muchas iniciativas que hay que mirar, por ejemplo, en el área de, de ciencias económicas está REPEC, por ejemplo, en el área de física está Archive, hay modelos muy innovadores eh, que, que se están dando, por ejemplo, operas en, en Europa que tiene que ver con todas las áreas del conocimiento, las humanidades, bueno, no hablando de, de ciencias sociales y humanidades, no de exactas, pero también tienen otros canales incluso internacionales de, de difusión que son, eh, en ese sentido, aliados de Redalic en esta filosofía. Sofía y en este, en este conjunto de principios de buscar el acceso abierto no comercial, sí hay múltiples. Eh, hay que ser a veces tal vez más eh, selectivos al momento de ubicar. Eh, una de mis sugerencias siempre es eh, cuando ustedes quieran ubicar un recurso para publicar, ya sea de las ciencias duras o de las ciencias sociales, vayan al directorio de revistas de acceso abierto y ahí van a poder encontrar eh, rápidamente las revistas que no cobran APC, PC, revistas eh, que, que publican en el idioma, tal vez en el idioma español, si es en lo que queremos publicar, y que son revistas que pasan criterios de evaluación rigurosos, ¿no? eh, eso es lo que hay que buscar, esos canales de acceso abierto y no comercial, precisamente para lograr, eh, ser partícipes de esta nueva construcción de, de acceso abierto no comercial que, que estamos buscando, ¿no? Pero hay que ser eso, hay que ser selectivos, hay que darle un poquito, hay que ser a veces muy creativos para salir bien en nuestras métricas, en nuestro, nuestra evaluación eh, del PROED y del SNI, etcétera, eh, pero tratando de buscar esas rutas, ¿no? Es un poco lo que hacemos nosotros día a día. Yo también participo en el Sistema Nacional de Investigadores y me toca ver lo que el Sistema Nacional de Investigadores me está exigiendo pero a su vez encuentro, eh, trato de buscar, aunque a veces son las menos, porque sin duda el SNI eh, favorece publicar en revistas indizadas, en X y en X bases de datos, pero se pueden ubicar revistas que están de lado no comercial y que cumplen con los criterios. ¿no? Entonces hay que tratar de ser un poquito más selectivos y de hacer una investigación un poquito mayor, siempre para ubicar dónde comunicar nuestros resultados de investigación. Muchas gracias, eh, doctor Ari. Pues muchos de los comentarios agradecen las reflexiones que se hacen. Eh, desafortunadamente, comenta, no hay mafia presente para el tema de la publicación, pero muy agradecidos por tu, tu compartirnos tu, tus comentarios, tu experiencia y las reflexiones para nuestros investigadores en cómo publicar, dónde publicar. Gracias a ustedes. Eh, pues son, son las preguntas eh, que nos hacen. Felicitaciones a, a la exposición y felicitaciones por toda esta actividad de, de conferencias. Eh, bien, me doy, a la, me, me doy a, a la actividad de presentar y de agradecer de alguna manera eh, la participación de la doctora Ariana. Hay un reconocimiento para ella eh, que en este momento voy a compartir. Y, y, Bien, la Universidad Autónoma del Estado de México otorga el presente reconocimiento a la doctora en Ciencias de la Computación, Ariana Becerril García, por su destacada participación como ponente del tema Redalic y Amelica, una alianza para sostener la ciencia abierta en manos de la Academia. Octubre de 2020, Patria, Ciencia y Trabajo, firmado por el doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales, Carlos Eduardo Barrera Díaz, Secretario de Investigación y Estudios Avanzados de la UAM. Agradecemos, doctora, su participación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los asistentes. Espero eh, podamos seguir en contacto y seguir la, la conversación a través de redes sociales o de algún otro medio. Muchas gracias.